chicha es otro chicha de jora, chicha de jora tiene canela y tiene naranja tiene este, tostada este cebada tostada tiene un negrito para que de color sabor esta chicha va a estar buenazo sí. la chicha del arca y huele rico ¿eh? Ay, qué delicioso chiquita, huele <risa> Empieza la fiesta en San Pedro en la calle. Sí, sí, va a empezar la fiesta. La fiesta va. Tía, buenos días. La tía está encargada de pelar maíz. Pelara puede. Pelara Ya. Está para que coman una rica sopa de mote. Exacto, señorita. Señora, señorita, de verdad. Acá, señorita. Ahí está, mira con el sonido. Bla bla bla bla bla. Ajá. Un poquito más. Así es más fácil, ¿no? Este es el nuevo truco para pularlo, para lavar ahí pelado lado. Está bien, ¿no? Porque antes así nomás enjuagaban. Pero aquí, ¿así cospa, os pagurban y matapas? No, mi cabeza no está doliendo. Ya, una copita más se tía. Ah, ni mucha, ni mucha. ¿Ajar vas no ganar? No, es que va desde las cuatro, ¿estamos? Ya, ya, Pedro, ya, ya, ya, Pedro, ya, ya, ya, qué, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, todos los días? ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, se está ah, que hay? Sí. Hay ¿Te ¿Sí? ¡Oh, Salud, Salud. no lo sé se está se No se está no está se está se está se está se no se está se lo se está se está se está se está se está se está se está ¿Cuánto me apasito? ¿Cuánto me apasito? ¿Cuánto me apasito? ¿Cuánto me apasito? Venga, déjame venir a este ¿Qué, ¿Qué, qué cacho, there, eso, like. ti. A los 500 cigaretes. A los 500 cigaretes. A los ya con la en Bangladesh, ha puesto ¿No Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy chambres, ¿no? Trabajoso. Bueno, así trabajoso nada mira, mira, mira, no mira, mira, mira, mira, No. ¿Qué <risa> Nadie quiere trago. Sí, pues está aquí en Ajacqui. Está animando todas las <risa> ¿Qué el trago es mejor Cerveza es peor Así, el trago Salud amigos Salud. Salud. Salud Gracias por la iniciativa Hoy día pues ya estamos en Ajacui. Mañana pasado se hacen los pancitos Para recepcionar a los invitados Aprovechando Se le invita a mi pueblo Larcay. Y se le agradece a todas las personas que vengan Que vengan sinceramente de corazón Vamos a recibir y para poder cantar, bailar o ver arpa, ver banda. Y con todo, vamos a cumplir. Acompañando a mi primo mm -hmm. Isidio Vargas, a la familia Vargas Ponce, se le invita a todos, ¿sí? Salud, amiga. Salud. ¿Va prima. Sí. Es cierto. Quítate, no, Quítate. Ya, patatas juntos. Y es que aguantas. Es que aguantas a Es que Hay Gracias del arcaína no ¿Sí? ah, el el, el del el dueño de la madre del la recuerdo. Su recuerdo, su recuerdo. Falta mujer. Oh, qué pena. Ya las nueras, pues las nueras. Ay, <risa> las ¿eh? Tres nueras. Ya, nueras. Te van a querer mucho. mamá de Edward es el que va a traer las nueras No hay hija ahí, ahí está el soltero codiciado Vamos a publicar mitas. Buen día, mamá. Hoy 25. Estamos en plena. Ajá, soy soy. Vienen ser unos. Esta colada me tiene un cercado doble. Doble está. El otro no pasa. No pasa el otro. No pasa, no pasa, Muy bien. Yo hasta más que pude, nada que se pasarme. Vamos arriba. ¿Qué que habían ido con ropa limpia para pues, bañarse uh -huh. y yo hubiéramos regresado con ropa sucia, uh -huh. al trabajo. Yo iba en que no había movilidad. pero para subir miraba el... para arriba. Y todo, Nunca vamos a subir, por las señoras. Bueno, vamos a subir. para las Para bajar se <ríe> No, margarse, no se dejen, no se dejen, señoras Vamos a responderle con doble sentido también Por eso <ríe> a perdiendo algunas veces Ay, He botado pues, ¿tú eres? ¿Tú eres? Hay ah。sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. no, no, claro, claro, claro. no, claro. no, claro. Sí, sí, sí. no, claro seco el tema tú chalca, papá, que tu Ahí tenías, chicos, ¿reyes? ya está. no, está. Es no sí. Ahí no, Ahí está. Sí, sí. Ahí está, es ahí que me no, no, no, la otra distancia. no, no, Ahí está. Ahí no, no, no, ahí. no, no, no, ahí. no, no, no, no, no, no, no, no, no,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 ¿Qué está caliente. pasa? Sí, matar no? para un macho. Tenía que estar. caliente? ¿Cómo este esté ¿Qué Yo, papá, te voy a dar a las tichas. Yo, papá, te voy a está a las tichas. Esto hay que saclar, Para de noche hubiera estado abierto ¿no? ¿quién está abierto? Ah, de noche hubiera estado abierto ¿y su huella? ¿quién ¿no? está abierto? Ah, de noche, abierto. Ah, de noche abierto. ahí están acabando ya una, una parte estoy regalando las ollas nadie quiere para otra ocasión <risa> ya no, ya no, papito, gracias. Sí, gracias. Cuatro. Ay, esto. muy grande.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 esta <risa> hierro se llama sigue, sigue, sí ahora no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a no, no, sé, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, una no, no, ¿Qué? Sí, sí, era sí. un... <coughs> <coughs> <coughs> Cuba, es no se lo tiene. Cuba, que cuál es lo tiene. Cuba, que no se cuál es Cuba, que no se lo tiene. Cuba, que no se Uh -huh. Para tener que este, más fuerza para el, levantar la chicha. ver. A ver. es.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 Los acompañantes, los familiares, los estamos con... reunidos esta noche. En la elaboración de chicha, la madrugadita, manacelita. Ahí está, el alba. El, el alba, <risa> cuando los rayos de la aurora. Uh, empiezan a amanecer. Vamos adelante. Acá tenemos 50 magmas de chicha. Ahí está. <risa> <risa> hacemos mercadura hacemos mercadura qué más qué más qué qué más qué qué más qué qué más qué qué más qué qué más qué qué es qué qué más qué qué más qué qué más qué qué más qué qué más qué de qué más qué qué más qué qué más qué qué ¿Ya cuchinazo? No, pues. está. no, antes era todo magma. Claro, toda la fermentación, todo. el último modelo, no es todo esto van a ser de de la señorita ya estamos terminando de elaborar, nos están dando nuestro matecito. La señora Nelly, la carbonte. Sí, estamos tomando matecito de Tarkay, verdad? Ya terminando ya. Ya, ya. ya estamos acabando ya. estamos acabando ya. Ajá. Ah, sí. Ajá. Muy bien. Estas más magmas más, más han sido prestados para los pobladores. Ajá. Claro, como se va avanzando hay que devolverlos. Pero estas cosas se debe de cuidar Uno Así igual habría producto. Uno así, igual, Para llevar, ¿ves? Sí, son chiquitos. chichito. No, venga a devolverlo. Ya se hizo la chicha. Así, No, no, no, no, no, no. No. A ver, a ver, cuidado que te resbales no. Buenos días. Ahí está. Buenos días. ¿De tía Carmela. ¿De quién es eso? Así, así llamamos. ¿Está abierto ya la puerta? ¿Ah? ¿Está abierto? Se, Se va. Por acá te entra, pe. Es va? No sí está abierto, tío, sí está abierto. Pasará la puerta. Buenos días. <risa> Dios, Dios, Dios, tío, tío, tío! ¿Cómo dices que vamos a bailar? Ahí está. Sí, sí, no se preocupe. Ya suelta, tío. nomás no tiene. Ahí está. Ahí un... Falta tres también. Uh -huh. No tenía orejita, por eso le de ya. No tiene orejas, aquí. Así ya está ya, mira. No es que se ha rotado. no, Muchas Gracias. ¿Sí va, sí, sí, sí. Yo también voy a terminar senca y senca. <risa> sí. yeah. listo. No, sí, no. Ahí está. está rico. Muy bien. Espero que muy bien estén almuerzo. Sí, estamos. Está rico el almuerzo. Papi, almorzando. Algo, ¿no? Me parece que. Con distintas uh, familias, vecinos, sí, no, claro, todos, ya. y Opa, estamos acá almorzando. Sí, no, no, primero es? que sí. Yo la primera vez que yo vivé, gracias a bueno, nos encontramos en la casa de la familia Vargas Ponce con todas las personas que han colaborado. Y se, Chile, y, y se agradece por ello, así que espero que tengan un, un rico almuerzo y que, que nos acompañe hasta el final, ¿no? Y bueno, muy buen provecho con el, con ello y sigan, muy provecho, buen provecho. Sí, mami. sí. Sí, sí, ¿no? Ante todo, este, muy buenos días con todos, este, abuelito, papá, tíos, tíos, muchas gracias tío por siéntate, este cariño, por siéntate, esta trayectoria. Este, saluda a todos los paisanos, este, no, larqueños, este, en este día que estamos empezando ya. Eh, esta bonita fiesta que se realice, ¿no? todo ¿Qué? en armonía. Exactamente, eso es lo que se quiere. Este, no, este, sumamente agradecido. Sé que en estos días no hay mucho para trabajar. Ya vendrán ya mis queridos amigos, Gracias. queridos tíos, tías, uh -huh. siempre con cariño. Muy bien. Así sucesivamente hasta culminar la fiesta. Muy bien, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Me gusta de mami. Un pues <risa> ¿no? pampochino, mami. Siento, siento, siento. ¿Sabes de pampasadito? ¡Levántate! A ver, a ver. Ah, me gusta ¿Algo hablar corto? mami. El señor es un pampochino. Yo soy pampochino, ¿eh? Muy bien. Sonríe, sonríe. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Siguen a su almuerzo Gracias en mi casa eh, para hacer algo brusco algo no se preocupe muy bien muy bien buen provecho papá señoras no, mamitas acá estamos en la casa de la señora de la familia vargas ponce con todas las personas que han colaborado en la cocina la rica comida que han hecho Buenas tardes con todos. Wow, qué rico está preparándose acá Ay, todo, sí, ¿eh? Buenas tardes. Acá apoyándole a mi amiga querida Amelia, Acá se bomba, por favor, para que salga todo bonito. Va a salir todo bonito. Muchas así bendiciones que. Bendiciones para todos. Saludos. ¿Sí? Ya. Muchas ¿verdad? gracias por sus palabras. Y sigamos. Caigo, caigo. Salud, pues, salud. Mm, salud. toma Salud, toma chicos. Toma chai, chique. Ajá. <risas> <risas> y matan gruazo un caicunan antuta. Maíz y Ah, muy bien. Ay, wow, cheque. gracias. Oh, hay, el oh, mm. Pobremente. Ah. Ay, está okay. bueno. Gracias. Hola. Todo va quedando listo. Las mesas. Y esa es la preparación. Están tomando su cafecito con su quequito. Estamos a minutos previos a la elaboración del maicillo, antes un compartir con un buen café, con sus panecitos, toda la mesa está lista para la preparación de los pancitos y los maicillos, y acá tenemos a Don, que está muy contento, hermano, Ahí está, su compadre. viene a Muy bien. Viene a acompañar los compadres, los familiares, los vecinos. Muy bien. Ah, muy bien. Sí, el señor, nos está, el señor nos está acompañando desde las dos y media de la mañana. Su deber. Sí, <ríe> Su deber y su cariño. El cariño que le tiene a usted. Con hermano, ve. Claro, su familia. Mamá, ve, ve, ve, ve. ¿No voy a pelear? Vamos a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Con yema y todo va a ir o solo tienen que separar la clara? La pura clara cuánto <laughs> <laughs> Muy bien. Tres, tres, Tres nomás, tres. Uno y medio, uno y medio cada arte. Artes, ajá. Mira, mamá. Acá Dios. Entonces ahí tiene que ser cuatro kilos y medio más. Están haciendo su capa Con calientito. Ajá. Para que el maicillo salga todo rico. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Salud, salud. salud, salud. Ustedes van a amasar toda la masa. Muy bien. Acá ya comenzó la mezcla. Mamita. Muy muy Ajá. Acá ya están comenzando con el procedimiento de mezclar la harina y el azúcar. Va a faltar el azúcar. Eso tiene que llenar a Latina. está Y va saliendo tres, los tres, maicillos. Pisa, Then, entonces, facilidad de hacer con moldes. Anteriormente no había eso, ¿verdad, señor? Okay. <tose> Ah uh. la la ¡Ah, Androska en ¡Ah, ¡Ah, sí! ahora, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Bueno, qué <risa> ya ya ya ¡A de de de la resistencia! ¡A Ya ya ¡A la ya Ya la resistencia! ya no, estamos no. ya ¡A ya Comenzando a a con la faena de los. Sí, aquí está faena. Muy bien. Ah. Casi todos los pueblos estamos acá. Ahorita este otro grupo está afuera también. Sí, ya, eso ya. Sí, sí, aquí. Sí, toda la familia, los amigos estamos, ya te Claro, todos los vecinos, los compadres, la familia. Tú, Muy bien. <risa> I'm going to Bueno, ¿no? ah, Tienen que no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 Sí, sí, sí. Es que sí o sí tiene que ir esta toma. Listo. Esto va a ser para el bollito y esta preparación es para el pan. Avanzamos. Avanzo y avanzo. Eh? Sí, sí, sí. A <risa> ver, Por el nombre de, de, de, de... Oh, no va? Isidro Vargas. Ahí está. Sí, ahí están ayudando como familia. un gama ni más. Ya, muy bien. Vanga, ¿Cuántas no, no, no, vacas van a matar? Tres. tres. Tres vacas. Muy bien, los esperamos acá entonces. Mucha suerte. Sí, sí, Buen, sí, día. Sí, sí, Buen día. Sí, sí, sí, sí, ya está. con todos, estamos aquí en la Pampa de Cicuane yendo a degollar cuatro o cinco vacas para la fiesta pero mucho más todavía vamos a degollar en cada día, diario, así uh -huh. ahora las vacas vienen de allá de las laderas que se llama Pucahuasi Jatahuasi eh, Payapaya Chicranco, Titanca para allá está Lomo Tictica toda esa parte van a venir eh, toros bravos para la corrida. ¿Los tripas? De Paul pasa un motulino. De Paul, no tiene. Arriba de Cibuane. Ah, no tiene. No con Eso debe ser, tal vez, eh, cómo se llama. ¿Hacería uno tres? Llegando la familia Vargas para sacrificar la canaria Vargas. Muy bien. Contribuyendo, vamos a ir bien los montados. Vamos a traer la jacocha, jacabás, la carne Vargas. Buena música con el toro Vélez. Muy bien. Estamos mi Muy bien. Sí. va a el de de vacas hoy día 26 de junio ¿Bajaste? vamos a de la vaca para mañana wow, muy bien, muy bien, Rayo, vacas vamos a matar? Dos, dos mar. vaquitas por ahora por ahora nada por más, ahora. por ahora nada más, ya muy una bien. vaca se va sumando ya, muy bien, muy bien, Rayo, Rayo. Rayo, Rayo. muy bien, gracias, muy bien, Ok, ok. Muy bien. Muy bien, Gracias. ya, Gracias. ya, chao. Buenos días. Muy bien, muy bien. Acá estamos llegando a degollar la vaca. Wow. ¿cuántas vacas ah. degollaremos hoy día? Por ah, hoy, por estamos hoy. Por, ¿Por estamos, hoy? Por, estamos por de degollar por uh, dos a tres. Wow. Es el servicio de, para la fiesta patronal de San Pedro, San Pedro y San Pablo. San Pedro, Pedro y San Pablo. Muy bien, muy bien. Mira, todo el y todo se ya no quiero que alguien que que que compromiso Salud, salud. La familia, pues, eh, eh, para las de las de vacas. Muy bien. Ah, ah, Estamos esperando que hayan las vacas. okay A ver, a través la copocha, si pone contra. Aunque ya saben que no había una de tanta. Si no hay nada, hay que ver. Repulanta. Mm. Ayuda grave. Muy ahí Ayer, ¿no? sí. en mi manada. Right. Ahora en yo al Mayo. Ah, caray, sí. eso. Para los animales que se van ahí sacrificados. <risa> jujaucha. Ah, jujaucha. Sí. Jujaucha. Okay. a sacrificados, Con Ah, Acá está un Pacha tierra. preparar su el ucha ta. Animal económico, Y al nombre de nuestro Señor San Pedro, Señor San Pablo, Señor Santísimo.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 están demorando mucho. Acá ah, de Montados, seguro. Las pitas bajo la arunja. son! Sí. Chascos son sus Claro. Vamos a escoger. Aquí está, incincio. Ya. Para dar a su. El chiquito manda. Ahí está. Él tiene poder. Ya. Uh -huh. yeah. A ver, Pedro, ven. Es el costumbre que vamos a hacer, este Pedrito. Sí. Usted, como hermano del debutante de tu hermana Mary Ponce Rivas, mm. usted está representando. nuestro lado, acá en Contracorda, el Cicuano que se llama. Y vamos a sacrificar nuestros animales. En nombre de ellos, ¿para qué? Con el bien para pasar... Ese su cargo. Y esto como... Vamos a mandar. Es un deber que... Pachamama, Tierra que van a recibir este nuestro es Como decir, es un pagapita. Los que son costumbres casandra. Acá tenemos nuestro vino. Para un brindis a Pachamama. Mira. Más que que con papá ahí. Esa este es la costumbre, a veces, de la señorita de el, filadora. Del arcaí. Eh, este es el, el inicio de nuestro costumbre de San Pedro del Arcaí. Esta es la fiesta patronal, pues es más conocido, ¿no? Claro. Y, y también es más famoso. Y la más concurrida. Eh, caramba, esta costumbre no quisiera que pierda. Esa costumbre que siga para adelante Muy En este bien. momento estamos realizando esa costumbre de Aichanakai Ah caray Ah, esa es la costumbre Aichanakai Aichanakai Hoy Muy día es el Aichanakai Anteriormente era Aichanakai Caramba, no era vaca sino que venían las alpacos de las alturas pero, ah, ah, abajo, ¿no? pero esas eran anteriormente Pero ahora ya es nuestra crianza Muy bien Nuestra crianza que es nuestras vacas que procede en nuestra cargo. Claro. Cuando uno tiene ese gusto de pasar cargo, ya hacemos ya con nuestros animales propios ya. Uh -huh. Y por la misma razón, mandamos derechos a nuestro cerro, uh -huh. en nuestros apos, cuídanos, nuestras vacas. Muy bien. Es el costumbre que estamos realizando en estos momentos, poner derechos a nuestros apos. Merece es el, Gracias. No hay más palabras y ahorita vamos a hacer un ay, ay. pagapito y falta una de hacer eh, un saumita ya y vamos, vamos a realizar eso. Muy bien, momentos. ya, muy bien. Va. Vamos a poner un poquito de saumas, sansa para, para el para saumita, para hacer muy un despachito. Bien. Muy bien, Para bien, muy uh -huh. Realmente, pues... yo pues no me radico en, Acá en... en este pueblo. ¿No? Pero, pero regreso por nuestra costumbre siempre, estoy por acá. Eso está muy bien. Lo que y se yo quiere realmente, es... Realmente, de hace 15 años, 15 años atrás, uh -huh. ya no estoy en Perú. Wow. Yo me radiqué en Buenos Aires. Mm. Pero, pero por costumbre, y pa está pasando también mi, el cargo mi hermana y mi cuñado Isidro, uh -huh. y estamos por acá. Muy bien. Y que con mucho gusto y con mucho orgullo, y queremos hacerlo pasar y de muy, la, de y, la mejor sea, manía. Y en... Muy bien, armonía con toda la familia. Exactamente. Sí, y justamente estamos por acá, acá con mi hermano Mauro. Estamos. Él, él es parte de mi cuñado Isidro y yo parte de mi hermana Mary. Muy bien. Lo importante bien. es que la costumbre no se pierda. Que se Así siga es, difundiendo y que lo sigan manteniendo. Esperemos que, que también que debutan estos años, ¿no? Ajá. Otros para el otro año. Igual estaremos acompañando también. Claro. Muy Igual bien. vamos a estar por acá también. Uh -huh. Igual vamos a estar acompañando. Alguien se debuta, ganamos San Pérez San Pablo, o Señor Santísimo, y vamos a estar ahí, presente. Muy bien. Esa gracias. es mi palabra a todos. Ya, muchas gracias. llegando las vacas de la familia Vargas Panza. Vienen desde la Jucocha, Malmanada, Catahuasi, Chicranca. Imagina la plena. ¿Dónde está? En vez de venir a ver el nos hacía vaca. A ver qué tal su suerte de él. De Marco es. Está alegre. Está con pena. Marco está bien alegre. A ver. A su ver. madre. Todo está igual hoy. Entonces al toque vamos a sugerir a la carne. Familiares llegando a ayudar. hay otro cuchillo Nuevo... Nuevo ayuda. Nuevo cóndor. Estoy Gracias. Temprano, yo soy de coso todavía. Caray. No, lo peor de todo, acá había matadores internacionales y los aprendices se le han ganado. Si no, no. No, no, se, se han ganado. no, en accionarte. Accionar, sí. <risa> damos, damos la preferencia pues, de, <risa> de, <risa> <d> de, <risa> de, del hogar. Al salón, la... Como ayer en la corrida de Paico está la gente de Atibara. Ya no vayan, ya el torero la cornea al toro. ¿Sí, sí, sí? ¿El, toro? ¿Al toro? ¿Cómo es el torero Elito. tenía más cacho que el toro. No, pues, que... Ah, ya. No, no, no, Haciendo el rey ruido. ¿no? Ya no vayan, ya matitos. Ya. El torero la corneo al toro. Ajá. Cuya ah, bueno, <risa> ya ha venido con su tin ¿ves? hasta el final. Salud, Pablito, marco Muy bien. ¿Ya te papá? que dice la pierna? es ¿Qué es lo que es lo es que es es que Salud, a ver, su cariño. de Pablito. cariño. de Pablito. Qué de Pablito! ¡Qué rico trago! Me vale, papá! ¡Está Aquí está, papá. Ya papá, voy a empezar a ayudar. Muy bien. Ya, mamá. gracias En nombre de mi hermano Isidro, les agradezco bastante. A aquí mis sobrinos, toda la familia estamos aquí, mis primos. Le agradezco a Mauro, Lalo, Alfonso, Lucho, Pedro Lino, Pablito, Malco, Edward. Ahí mi sobrino, Marco. Muy bien. Las señoras que nos están acompañando, salud y tu y aquí estamos lavando las tripas para el mondongo. el eh, <risa> después vamos a recibir. Le agradecemos bastante, infinitamente, estamos empezando. Y esto, hasta las últimas consecuencias de toda esta hermosa familia, como un solo hombre, estamos empezando con Bacanacay. ¿no? Ahora otro grupo, creo que están preparando nuestros panes, los bollos, en el pueblo, nosotros aquí. Muy bien. Le agradecemos infinitamente, y salud con todos. Salud. salud, saludos, salud. salud saludos. Muy salud. bien. Salud, saludos, saludos. Muy bien. Un aplauso por la faena que han hecho. Muy bien, chicos. Ya, listo. Agradezco a toda la familia que estamos acá presentes. Yo me refiero a nuestros apos que es Jatahuasi, Mandonado, San Japalja, caramba, Están pasando este cargo mi cuñado Isidro Vargas y mi hermana Mary Ponce. Caramba, estamos sacrificando estos, estos animales, ¿no? Pero sí. nuestro Señor Santísimo va a duplicar. Capaz también va a triplicar todavía. ¿Por qué? Porque están pasando este cargo. Buena okay. voluntad y buena fe. Eso es la, nuestro costumbre que tenemos en este arcaico. Porque sacrificar, sacrificar un animal para nuestros santísimos o para nuestra fiesta patronal es, tiene mucho significado. No tengo muchas más palabras, más bien gracias a todos los acompañantes que estamos acá presentes: Eduardo, estamos oh, en ciclo acá de de José, río. acá Rochito. Mauro, Alfonso y Lalo. El, así como también las señoras que están presentes, la señora Yadira, Nelly, Nelly. y uh, mi tía la brito, mi, de Leonor. Muy bien. Uh -huh. Leonor Malco. Gracias. No tengo más más palabras. Muy bien. Aplausos por favor. Ay, ay, qué y... lindo. <risa> Muy bien, ay, chicos. Vamos, igual, eh. no señoras acompañantes. La verdad en esos momentos me agradece a todos ustedes compañeros, que la verdad estamos haciendo un esfuerzo grande. ¿Para quién? Para el señor Cargón, que es Isidro Vargas, mi hermano Isidro Vargas, esposa Mary Ponce. Pues aquí estamos Lalo, Alfonso Cerón, señor Luis Martel, Pedro Lino, Edward, Marquito, sí, no. Paulito Marco, Yadira... Señora Nelly, José Vargas y tía Leonor, pues agradezco, ojalá estemos así hasta el último. Muy bien. Agradezco una vez más, ojalá que todos nuestros compañeros que nos apoyen hasta el final de la fiesta. En armonía. Y también, de igual manera, nuestros pueblos vecinos que nos visiten ese, a esa humilde casa que es de la familia Vargas Ponce. Muy gracias. bien. Gracias. Gracias. gracias, gracias. gracias, gracias, gracias. Ya, yeah. please. Please, tengo un día. Y acá los cargadores. Yo Morito está cargando la carnosita. Y sí, la cabeza ah, también. Acá no todos <risa> <risa> esta estamos, eh. Ajá. Están todos los cargadores. También ayudando. una tirada. Ahí está. <ríe> Creo que debe subir bailando. Bailando. bailando <ríe> Ajá. el No, papá, no, que te, ¿Te, ¿Te El balde más es... Este? Pablito, el baldecito va... Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué dice, bailando, dice. vamos a ¿Qué tal? <risa> Bailando dice. bailando, dice. Ajá, así, bailando, sí. exacto. Sí. Ajá. <ríe> Muy bien. Ahí estamos. ¿Ah? Muy mm, bien. Claro, dale a los A, a los Firuz Estamos empezando a lavar todo lo que son las tripas de la ciudad. ¡Es malo, ¡Multa! ¡Multa! ¿Totra? ¡Multa! Acá también también ya ¡Ya le hueco. hueco. Sí, sí. todos los trabajadores ahí, que están acá en... llegar, con toda la, la familia muy bien sí, están así, por... ahí debería están estar en... yo otro trabajo en de vamos hermano José de apresuren apresuren está por acá no hay ni coca, nada. Ahí está, ahí ahí está. probando coca? ¿La coca? ¿La Probando, Usted, ¡Qué rico! dicho <risa> es que... Ya ha Ya ha Ya ha Es costumbre de... Es Aichanakay para todos los asistentes a la fiesta. Para todos los asistentes que vienen de los pueblos vecinos. Ajá. Y a Perseviz. Palcarae, Pampachires, Zoras. Pibar, y... invitamos también, pues, ¿no? A todos nuestros pueblos vecinos, la que hay Zoras, Pau caray, Otama. Guayana. Guayana. Yamkama. Pajrapata. pajarapata. Pajrapata Guayana, Muy bien. Vacas. Para todos que hemos venido del pueblo aquí arriba, van a disfrutar este caldito. Aquí hay el caldo, este, o, el parte de vaso, huachalomo, el caray. Ese, carnecitos, pura carne. Ese es el costumbre que hacemos cuando degollamos aquí en la y cualquier persona que degolla su vaca hace su caldo. Claro, un caldo nutritivo. Bien, bien, nutritivo, fresquito. Muy bien. De la carne de a la olla. A la olla, muy bien. Y ahí tenemos nuestros comensales que están esperando. Muy bien. Dime, dime. Sí, comia. Sí, Ahí están con co blanco. Canchita uh -huh. y su queso. El uh -huh. calito. Ahí está, con su caldo ya. a pasar la Y el viaje continúa, cabalgando hasta el Arcay. Muy bien. Alimentándose los montados. Si tienes un caballo guaicho, te podría seguir. Y él tiene caballo guaicho. Ajá. Él nomás. el Caballo guaicho. Alfonso. <risa> Alfonso. Listo, bueno, se también caballo, ha hecho, ¿no? <risa> los viejos antiguos han hecho... mm, se han hecho... Se han sacrificado más... La viejita, ¿cómo, ¿Cómo se llama? su esposa este, su esposa? Teodosia. Teodosia, entraba a, la, a su marca, el más grande, el queso traía, a parte en dos, en tres, ah, pues otro, sin decir no, no, no, no. nada, ¡Uh, parte ya. también ¿Coman? ¡Pero quesos ¡Tremendo Ay, queso! Si vos no a veces, no tú no tomas trago nada, te comes, mm. ¡Qué rico! Eso pues que esos quesos matredos, ¿no? uh. <risa> ¡Canchita, chicos! Uh -huh. <risa> A los, a, los a los montados vengo, y ya se van para la, para ya ya muy bien pues nos vamos vemos muy bien muy bien muy bien van adelantándose Please. Los ricos maicillos ahí están de todos los modelitos Ajá Mira, de variedades Ahí están, va, mira Ya están acabando ya Allá A ver, cuéntame ¿Qué es lo que está haciendo ahí ahorita? Este es este para bizcochuelo ¿Ya? Batido de huevo Muy bien Este es eh, nuestra costumbre en alpamanca Los sí. batidos <risa> Este se llama a ver, a ver, a ver, Eso quiero preguntar Ay, ay, ay muy bien, ahora sí se ve bien. ¿Quieres probar? A ver, A ver si se, se puede. <ríe> <ríe> wow. sí, pues, eh. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Este mm. es el ponche. Sí, tisñas, no me en Lima venden eso como ponche. Sí, sí. Uh -huh. mm en este momento están en el proceso de sacar. Más bien echando ya este. El bizcochuelo, ¿verdad? bizcochuelo. Fíjate, en este. No Puede hacer un montoncito ahí en la puerta desde el inicio esto era bueno. Desde pan, bol. ahí estaba, ahí estaba. Sí, ya ah, acá ya están los pancitos. Ya hemos hecho. Pa. Un ratito, Ahí están los ricos panes. Ya hemos hecho. Ya. Estos son los bizcochuelos. ¿Ya ya está hecho? Ya, ya, ya, ya, Sí. No me salió para Ya está saliendo casi todo. Es que nos a Sí, no se no está, apuro y está seguro. ¿Qué día es este? No, no, no, no, no, no, no, no, el el sí. okay, el ¿eh? sí. No, pues igual tengo que dejarle a mi papá para que se viva. Ah, un chico. Ok, ya está. A ver, ¿cómo va el proceso de los maicillos, señora? Cuénteme. Ya estamos bien. Ajá. Ya se va a ir al horno. Ya estamos recogiendo. ¿Listo para el horno? Sí, estamos poniendo la lata para que se vaya al horno. Muy bien. Ay, qué bonitos se si sí, está en el horno está ahorita saliendo lo que es el maíz y el bizcochuelo ah, ¿A ver, bizcochuelo ajá bizcochuelo ya estará no saliendo ya si sí, ya está saliendo ya ah, entonces ajá está bueno ahora no un poquito más yo no voy pero está bien, ¿no? de si casi no me echan para atrás, tú se también? Uno No, no, no. No, no, no. Pido que... Bueno, ¿eh? ¿Algo más? ¿Algo No, no, más? No más? ¿Algo más? ¿Algo ¿Algo No Ahí están los panes. Esos son los bollos. Ah, los bollitos. Los sí, panes son ah. apartes Vaya sí. en otro lado del los... otro. Ya. Sí. Esos son los bollos. Los Porque los bollitos son, mira, redonditos. Vamos a reventar la cámara. Ahorita vas a venir. Saliendo listos los panecillos, no, bizcochuelos. ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! Pero que... Señora, con la muy Tienes toda la potestad señora, Ahora sí se ve bien, Ahora sí. ah. ¿Qué rico? <tose> ¿Por qué está ¿Por está tanta? Discúlpame, les voy a dar la espalda. <risa> <risa> Ah, no, déjalo. No, tal vez. ¿Has acaso hoy No, no, No, más? no,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 Dame, dame espacio, dame espacio, ahora Más Cuatro nomás, cuatro nomás. Uno más pueden poner, ¿eh? no, no, no, no. Ahí, ahí vamos a probar todas. Está, el está bajando Cuando ya está normal, siete vamos a poner. Ahí, ahí es sí, que... Ah, baja, baja, este ¿no? el estás? maíz, como es maíz puro, alto que las ah, ah, yeah. la hace bajar. Ah, ya. La, temperatura. Ya Mucho está. No Ahorita ya, no, pues. ya, ya será normal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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué cosa? Luz, Luz, vamos a Luz. No Yo, ya, ya, ya. No, Esto mejor. Adentro, falta. Falta un ¿no? Esa es la primera, ¿no? A ¿Qué era está chat que se ha hecho. Ya, Brina. ay no, no, no, la manera? La manera bueno, pues no, no, no, packer packer no, no, no, el no, no, Permisión. Corazón, eso es, corazón me gusta. Corazón que más. <risa> ya listo. A ver, ya <risa> tú eh, bueno ahora si encontramos es pecho, ¿Qué es es ¿Qué es es ¿Qué es es Acabamos de terminar los maicillos en el horno. De acá de mi tía Liliana, del profesor Neftali, que nos ha apoyado incondicionalmente. Yo sumamente agradecido con ellos. ¿Por qué? Porque ellos han venido con voluntad a la casa, nos dijo. A mi madre. Papá, mamá, yo me encargo. Yo, yo les apoyo en esto. Y eso me gusta. Y yo obviamente no los voy a dejar de lado, ¿no? Ahí estamos. Agradezco a a las señoras lindas que nos han apoyado hasta estos momentos. Acá mi tía Erlinda, mi tía Ovalina, mi tía este, el, el Jenny, el, el Jenny. El. acá mi tito este, Eloterio, el el mi tito Irineo, este, acá mi lindo padre, lindo padre, acá está mi, mi, mi, sí. mi, mi, mi profesor Netolí sí. y, y su señora esposa. Liliana, y mi tía Paulina, mi tío, acá está un poco picadito, pero dale, dale. <risa> <risa> mi tía está, está representando, mi tía Flora está representando a la familia Vargas, de parte de mi tío Mauro. Ahí está, dale, dale, dale, y parejo. Y la más principal. Y mi madre linda, Juanita arriba Quispe. Ahí está, ahí y, yapa, y yapa, pero llapa, llena de me pero... <risa> Yo sumamente agradecido a ellos porque se ha terminado lo que se propuso. El trabajo de hoy día era esto, hacer bollo, pan, este bizcochuelo y, maicillo. y maicillos. Ahí está el trabajo hecho. Gracias a ellos. Muchísimas gracias a todos ellos. Ellos han trabajado. De repente yo no estaba, yo estaba ausente, pero ahora estoy. ¿Ya Muchísimas gracias a todos ellos. Rendemos una copita más. Ya, yeah. un aplauso Quise para un todos ustedes. ¡Salud! Muy bien. ¡Salud! Listo. ¡Salud!